Ya ves, que no había motivo Me quedé tan tranquilo allí Como si no hubiera visto a alguien En ese momento ya te aborrecí Me pareció increíble verte de nuevo Parecía que hacía un siglo que no te veía ya te vi muy contenta en apariencia Pero no pude ver cómo estaba tu conciencia Caminabas del brazo de mi mejor amigo Al verme aparecer parecía una sábana blanca El color se te fue, no te quedó sangre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 no volví ni siquiera la cara y aunque de momento estaba aturdido sabía que estarías muy pronto en olvido las traiciones se pagan tarde o temprano solo puedo decir que no guardo rencor quiero que seas feliz, te devuelvo el amor y me voy tan tranquilo, yo sí soy un señor. Y ya ves, no había motivo, me quedé tan tranquilo allí, como si no hubiera visto a alguien, y en ese momento, ya te aborrecí, y en ese momento, ya te aborrecí Y en ese momento Ya te aborrecí